Hola, mi nombre es Raúl López de iPhone Digital. Y gracias a Xtop, eh, en el vídeo de hoy vamos a hacer un unboxing de una batería eh, recargable funda para los iPhone 6 y 6S. Eh, nos ha interesado bastante esta compañía porque tiene licencia de Apple sus productos de las fundas. Y bueno, ahora que viene el verano, etcétera pues el tema de para viajar y hacer fotos, etcétera y como estoy todo el día fuera, pues la verdad es que tener una batería extra eh, siempre viene bien. Vale, vamos a ver, está bien envuelto, por cierto, vamos a tirar por aquí. De la caja, a ver, vale, esto está... Esto bien apretadito aquí. Vale, ya sale. Esto lo dejamos aquí y ya no queda nada más. Vale. Pues vamos a ver. Aquí parece que hay un manual sobre los accesorios que tiene la empresa Xtorm Y como podemos ver. Es una funda de batería de 3.100 mAh, la del iPhone 6 son 1.810, la del 6S son 1.715. Es decir, tenemos un 70% más de batería. La verdad que eso pues, nos da bastante, bastante autonomía a nuestro móvil. Según dicen las especificaciones oficiales, puedes cargarlo en dos horas tu móvil. Ay, Cómo está esto de fuerte... Por aquí, vale. pues como decíamos, viene con un cable eh, mini USB 1.6, luego viene aquí un adaptador, ¿de acuerdo? Y la funda. Vamos a ver, como podéis ver, solo tiene un botón. El botón sirve tanto para encenderlo como para apagarlo y para ver la, el estado de la batería. Entonces, eh, según dicen en la página oficial, el, la funda eh, viene ya eh, con una precarga realizada, entonces vamos a ver si, si viene ya también con, con esa carga. Entonces, vamos a ver... Tenemos aquí nuestro, nuestro iPhone 6, le queda un 26% de batería, y como vemos aquí abajo, eh, es para 6 y 6S vamos a ver, la verdad que la... no pesa casi nada, creo que son 103 gramos lo que pesa, un aproximadamente 3,63 onzas, ¿Vale? vale, vamos a ver, vale. Va, pues no entra así, parece vale, que hay que desmontar esto primero, vale, lo ponemos aquí así, Luego lo volvemos a poner esto encima. Y la verdad que se acopla perfectamente. No, no veo que por aquí haya ningún espacio que sobresalga nada. Vamos a ver, aquí bien cerrado. Luego vemos aquí que se queda bien protegida la, tanto la lente como el flash. Y bueno, no nota mucho la diferencia de peso. 100 gramos apenas hay mucha diferencia. El adaptador este que veis aquí sirve para cuando queréis poner los auriculares, porque como suele salir demasiado, si lo ponéis aquí ya podéis acoplar los auriculares, ¿vale? Sí, eso es para lo que sirve el adaptador. Y luego vamos a ver la parte de atrás con el botón. Vamos a ver si... Sí. Vale. 366. No sé si vendrá con la precarga. Vale. Ahora al principio parece ser que nos nos dice el estado de la batería. Hay tres LEDs de cuatro encendidos y luego como podéis ver ya está cargando la, la batería de nuestro iPhone 6. Entonces, como dicen en la página oficial, ya viene con una precarga realizada. Pues la verdad es que parece bastante robusta. Eh... El material del que está hecho esta case o funda, que es la X-TOM AM412, eh, está hecha de un polímero de litio, la batería, y como os he dicho antes, tiene 3100. Y lo que a mí también me decantó un poco por elegir esta funda es porque tiene licencia oficial de Apple. Entonces, bueno, pues si queréis dejar un comentario o una pregunta sobre la funda os responderemos en los comentarios. Y luego también tenéis que seguir el enlace a nuestro review que haremos en nuestra página web iPhoneDigital.com porque habrán descuentos para este de la funda. Eh, si dejáis algún like o suscribís al canal, os lo agradeceré muchísimo. Y os veremos en el próximo review. Hasta la próxima, chicos.